Antes habían dicho que, que la rechazaban totalmente y hoy están hoy están diciendo que, que es una medida alternativa. Y yo pienso que no debería de ser así porque porque la verdad a todos los que estamos acá, a, a todos los niños que estamos acá, incluso a las madres, este deja una una experiencia horrible estar en detención porque, porque más de un año no es justo para un niño estar encarcelado sin haber cometido ningún delito. La mayoría de los que estamos acá, casi todos, todos, la verdad, tenemos familia. Tenemos familia en este país recibir. Tenemos familia. Yo tengo familia en, en, en Maryland. Tengo en Los Ángeles. Tengo en Florida. Mi papá está en mi, pa, mi papá está en Texas esperándonos. Tengo 16 años y soy del de Salvador y entré a este país el 22 de Este llegué a delay Texas el 26 de agosto. Y estuve ahí por dos meses. En ese lugar pasé mi cumpleaños, cumplí mis mi 16 años ahí. Luego el, el 28 de octubre nos trasladaron acá a Berks y aquí hemos eh, hemos estado hasta la fecha. Por 11 meses acá en este lugar y ya por todo en detención 393 días. Y ya pronto es mi cumpleaños y la verdad espero no pasar mis 17 años acá otra vez encarcelada.